Estás en YouTube y está buscando tutorial, digamos, está buscando alisar y a 3D y encuentras mi video que está en el número uno en YouTube. Entras dentro del video y empieza a reproducirlo. Pero no sabes qué calidad tiene. ¿Es buen video? ¿Es malo? Tendrás que reproducirlo porque YouTube ha quitado los dislikes. No hay forma saber cuánta gente no le ha gustado este video. Y este caso, que es mi video, más de la mitad no le gusta. Realmente es un video muy antiguo. La calidad es cuestionable. Y deberían por a tu se va la luz. No importa, yo sigo. Hola, soy Chepe Carlos de ALSLB y en este video tutorial te voy a enseñar a ti cómo configurar y cómo agregar de nuevo el botón de dislike a tus videos de YouTube. Para que así pueda saber de antemano si el video es bueno, es malo Y podemos mejorar la experiencia cuando estás estudiando Sabemos que tutoriales es una cosa muy importante y YouTube lo ha removido ¿Por qué? Para que no castigue a la gente que se porta mal en YouTube y muchos likes No lo creo Lo que más creo yo es más para que ellos no tengan videos en los cuales sean han bombardeado cuando una marca hace mal Por lo cual te voy a enseñar cómo instalar este plugin que es muy fácil de hacer y está para todos navegadores Lo malo es que esto no funciona para celulares me disculpo, pero sí para escritorio. Te enseñaré cómo hacerlo y cómo agregarlo de manera muy fácil y rápido. démosle Todos los links los voy a dejar en la descripción por si quieres hacer clic exactamente. Hay una sitio web donde ya están empezando a subir todos los links y todos los instaladores para poder mantenerlo. También hay una comunidad y puedes ver código fuente para ver cómo funciona. Por interés un poquito más confundido, esto es muy simple. Al principio antes que YouTube los dislikes, ellos empezaron a guardar toda la información en una base de datos en base a cuando los usuarios iban usándolo. De aquí para adelante, como ya no hay botón de dislikes, bueno, sí está el botón, pero no podemos ver número. Lo que está instalado el programa, van a poder agregar sus dislikes al contador de dislikes de toda la comunidad. Así va a ser más efectivo. Si tú le hagas un video, te va a salvar para que otra gente lo pueda ver. No va a ser perfecto la cantidad de dislikes con el, con el número interno que tenemos los creadores como mi persona, pero te permitirá ayudar a ti para saber si está todo bien o oh, hay problemas. Te voy a dejar la extensión tanto de Chrome como de Mozilla en la descripción, porque lo puedes instalar. Te he permitido unos permisos que te aceptadas, que estás seguro que podemos manejarlo Lo genial del futuro es que los creadores, o mi persona, podamos poder agregar nuestros, los likes de otros videos para que la gente pueda ver el número real. No estoy seguro que esto es posible aún, pero en el futuro, tal vez cuando veas este video que ya se puede hacer esto. Cuando esté instalado el plugin, cualquier video, no solamente tu videos, vas a poder ver la cantidad de personas que no le gusta o le gusta este video uniendo los históricos con uniendo los que han instalado el programa. ¿verdad? En este video que me ha gustado mucho de Avatar, se puede ver que la cantidad de likes es 93 y este es un video relativamente nuevo, por lo cual ha sido la comunidad que le ha dado y se nota que este video mucha gente le gusta porque tiene una cantidad mayor de likes que dislikes. No podemos decir lo mismo del video que creo que por esto lo han quitado del de YouTube de Rewind 2018 que tiene 20 millones de dislikes y como a mí no me, a mí me gustó, a mí no, no, no, me, no me pareció decente, no fue tan malo, pero bueno que han quitado dislikes, toma tu dislike, YouTube. Ahora, agrega este plugin y hazme un favor. Yo sé, esto sería raro para un creador, dale dislike a este video después de instalar el plugin. Veamos cuánta gente instala el plugin y no empieza a probar para ver cuántos el número va creciendo de dislikes. Pero que, okay, dale dislikes a este video. Nos vemos en el próximo video, soy Chepe Carlos de ALSLOE Gracias a, todos, a miembros que nos apoyan con este canal Y si quieres convertirte en miembro, hay un botón ahí abajo Mira el siguiente video, ¡Adiós!